Históricamente, Apasionarte por los contos. ¿Habrá necesidad? de compartir lecturas? ¿Quieres ri? ¿Emocionarte? ¿Entusiasmarte? porque el cortar también es el... ¡Cortadricio!